damas y caballeros estoy muy agradecido de la oportunidad de hacer esta visita que ha sido esperada y deseada por mucho tiempo en la república de Irak poder venir a esta tierra cruna de la civilización a través de su padre Abraham y numerosos profetas ligada a la historia de las grandes religiones del, del islam y del cristianismo. Expreso mi gratitud al presidente por la invitación y por las cordiales palabras de bienvenida que ha dirigido también en nombre de su pueblo y de las autoridades. Yo también saludo los miembros de los, del Cuerpo y los representantes de la sociedad civil. Saludo con cariño los obispos, los religiosos y las religiosas y todos los fieles de la Iglesia Católica. Llego aquí para alentar a su testimonio de fe, esperanza y caridad ...en medio de la sociedad iraquí. También saludo a los miembros de otras iglesias y comunidades cristianas... ...y también los que adhieren al Islam y representantes de otras tradiciones religiosas. Dios nos permita caminar juntos como hermanos y hermanas... ...en la convicción que de la enseñanza de la religión... Se puede estar anclados a los valores de la paz en el conocimiento recíproco, en la enmardad humana, en la convivencia común. Mi visita ocurre en un momento en el cual todo el mundo está tratando de salir de la crisis de la pandemia del COVID-19, que no solamente ha afectado la salud de todos, muchas personas, sino ha provocado también el deterioro de condiciones sociales y económicas ya marcadas por fragilidades y e inestabilidades. Esta crisis requiere esfuerzos comunes por parte de cada uno para hacer todos los pasos necesarios y dar una distribución equitativa de las vacunas para todos. Pero no es suficiente. Esta crisis es un llamado a repensar nuestros estilos de vida, el sentido de nuestra existencia. Se trata de salir de este tiempo de prueba mejores de como éramos antes. Se trata de construir el futuro... ...más sobre lo que nos une que sobre lo que nos divide. en las Ha habido en los últimos decenios problemas de terrorismo, conflictos sectarios... ...basados en un fundamentalismo que no puede aceptar la coexistencia pacífica... ...de diferentes grupos étnicos de ideas... Y culturas distintas. Todo esto ha llevado muerte, destrucción y no solamente a nivel material. Los daños aún son más profundos si se piensa las heridas del corazón de muchas personas y comunidades que tendrán necesidad de años y años para curarse. Y aquí, entre los que han sufrido, no puedo no recordar yazidíes, y víctimas eh, inocentes de barbarie insensata, perseguidos y matados por su pertenencia religiosa y su misma supervivencia ha sido puesta en riesgo así solamente si po podemos y si logramos mirarnos a los ojos con nuestras diferencias como miembros de la misma familia humana podemos adelantar un proceso de reconstrucción y dejar a las futuras generaciones un mundo mejor más justo y más humano la diversidad religiosa de ese sentido cultural y étnica que ha caracterizado a la sociedad iraquí durante milenios es un recurso precioso y no un obstáculo que hay que eliminar. Hoy Irak está llamado a mostrar a todos, sobre todo en, en el Medio Oriente, que las diferencias en lugar de dar lugar a conflictos deben cooperar en armonía en la vida civil. La coexistencia entre hermanos necesita un diálogo paciente y sincero protegido por la justicia y por el respeto del derecho. No se trata de una tarea sencilla, requiere empeño, compromiso por parte de todos para superar rivalidades y contraposiciones. Y hay que y hablarse a partir de la identidad más profunda que tenemos, los de hijos del único Dios y Creador. Con base en este principio, la santa sede en Irak, como en otros lugares, no se cansa de llamar, hacer un llamado a las autoridades competentes para que puedan dar a todas las autoridades religiosas reconocimiento, respeto, dire, derechos, protección. Aprecio los esfuerzos ya empezados en este sentido y uno, mi voz a la de los hombres y mujeres de buena voluntad para que, se, para que eso siga en beneficio del país, una sociedad que una sociedad que tiene la marca de una hermandad es una, una sociedad en la cual los miembros viven ahí en solidaridad. La solidaridad nos ayuda a ver el otro, el otro como nuestro prójimo, como compañero del camino. Una virtud que nos lleva a hacer gestos concretos de cuidado, de servicio cuidando los más vulnerables y los necesitados. Pienso a los que debido a la violencia y la persecución y el terrorismo se han perdido familiares y personas queridas, personas, bienes. Pero pienso también a toda la gente que lucha cada día buscando seguridad y medios por, para seguir adelante mientras aumentan el desempleo y la pobreza y tenemos que ser, saber que somos responsables de la fragilidad de los otros y eso debería llevarnos a esforzarnos para crear oportunidades económicas, educativas y también para el cuidado de la creación, que es nuestra casa común. Después de una crisis no es suficiente reconstruir, hay que hacerlo bien, para que todas, todos puedan tener una vida digna. Desde, a partir de una crisis no se sale iguales, se sale o mejores o peores. Por puesto, como responsables políticos y diplomáticos ustedes están llamados a promover este espíritu de solidaridad. Fraterna. Es necesario con, entender la plaga de la corrupción, los abugos de poder y de ilegalidad, pero no es suficiente. Al mismo tiempo, es necesario edificar la justicia, hacer crecer la honestidad, la transparencia y reforzar las, las instituciones que velan por la transparencia y así. Podrá crecer la estabilidad y crear una política sana, capaz de ofrecer a todos, sobre todo a los jóvenes que son tantos y muchos en este país, la experiencia de un futuro mejor. Señor Presidente, distinguidos, distinguidas autoridades, queridos amigos, vengo como alguien que, que pide perdón al cielo por tantas destrucciones y crudeltad. Vengo como un peregrino de paz en nombre de Cristo, príncipe de la paz. ¿Cuánto hemos orado estos años para la paz en Irak? Juan Pablo II no ha escatimado iniciativa y ha ofrecido legarias y oraciones por esto, y Dios escucha, Dios escucha siempre, es tarea nuestra escucharlo a Él, caminar en sus caminos, las que deben silenciarse las armas, Aquí en, un, en cada lugar deben terminar los intereses de parte, los intereses que no se preocupan por la población local. Hay que darle voz a los constructores, a los artesanos de la paz, a los pobres, a la gente sencilla que quiere vivir y trabajar y orar en paz. No más violencias, no más extremismo, facciones, intolerancias. Hay que darle espacio a todos los ciudadanos que quieren construir juntos en este país, el, en el diálogo, en una confrontación franca, y sincera y constructiva. Hay que darle la palabra a quien se compromete por la reconciliación y por el bien común y que está dispuesto a poner de lado sus propios intereses. En esos años, Irak ha tratado de sentar las bases de una sociedad democrática. Es necesario en ese sentido asegurar la participación de todos los grupos políticos, sociales y religiosos y garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Nadie eh, eh, debe ser considerado ciudadano de segunda clase. Aliento los pasos hechos hasta el momento en este recorrido y espero que refuercen la serenidad y la concordia. También la comunidad internacional tiene un papel decisivo para desarrollar la promoción de la paz en este el eh, lugar, como es visto eh, en el largo conflicto de la cercana Siria, eh, que ya cumple 10 años, eh, se necesita una cooperación de escala global para enfrentar las desigualdades económicas y las tensiones regionales que ponen en riesgo la estabilidad de estas tierras. Doy las gracias a los estados e, y organizaciones internacionales que están trabajando en Irak para la, reconstru la reconstrucción y darle alojamiento a los desplazados internos y a los refugiados, dando... De, dando comida, agua, alojamiento, servicios sanitarios e higiénicos, y al igual que programas para la reconciliación y la construcción de la paz. Y aquí no puedo no recordar las muchas agencias entre algunas católicas que desde años asisten con mucho compromiso a la población civil. A ir a, a acercarse a las necesidades esenciales de tantos hermanos y hermanas es un acto de caridad y justicia que contribuye a una paz duradera. Eh, espero que las eh, naciones no eh, retiren del pueblo de Irak la mano tendida de la reconstrucción, sino que sigan operando en espíritu de responsabilidad con las autoridades locales sin imponer intereses políticos e ideológicos.